Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las undécimas jornadas nacionales de antropología filosófica. Esta es la comisión número 2. Las jornadas, eh, en este caso, se titulan Políticas, tradiciones y metodologías de la antropología filosófica. Estamos en el año 2021. Se van a transmitir por el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ese canal de YouTube se titula Filo Uva con mayúscula. Eh, esta comisión está siendo grabada y será luego subida a ese canal. Eh, les voy a pedir a los y las expositores que se atengan rigurosamente a el tiempo de exposición. Y para aquellos este, asistentes que requieran certificado, tienen que escribir, cuando finalicen las jornadas, al siguiente, a la siguiente dirección de mail, gmail.com. Eh, muy bien, comenzamos entonces con esta comisión número 2. Expone en primer lugar Soledad Gaona, de la Universidad Nacional del Comahue, con el trabajo Pedagogía del concepto y método regresivo, la enseñanza de la antropología filosófica en la formación inicial en ciencias sociales. Te escuchamos, Soledad. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Eh, entonces, voy a intentar, tal como lo solicita la organización de las jornadas, eh, la rigurosidad en el tiempo. Así que... Trataré de exponer las ideas centrales, quizás haya cierta profundidad que no, que no alcance a desplegar, pero bueno, de todas maneras siempre queda el espacio de conversación al final como para retomar algunas cuestiones si han quedado pendientes y, y si hay alguna, eh, algún comentario o alguna inquietud o pregunta o intercambio. Bien, entonces, eh, en primer lugar quisiera situar digamos, contextualizar esta exposición de hoy y este trabajo que yo quiero compartirles, porque justamente tiene que ver con una práctica concreta de la enseñanza de la antropología filosófica en un ámbito de formación que no es filosófico, que es el ámbito de la antropología filosófica, el espacio curricular de la antropología filosófica para la carrera de servicio social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Eh, ¿Por qué me parece importante eh, explicitar el ámbito específico de enseñanza de este espacio disciplinar? Porque no es común encontrar la antropología filosófica como espacio de formación en carreras que no sean de profesorados y licenciaturas en filosofía. Eh, es un ámbito muy específico dentro del corpus filosófico de temas y problemas también muy vastos y muy amplios, con perspectivas y tradiciones vastas, amplias eh, y bien diversas, pero en el caso de la formación de los futuros y futuras trabajadores sociales en esta, en esta facultad y en esta universidad en particular, eh, se ha incorporado en el cuarto año de esta carrera. Entonces, hecha esta aclaración inicial que me parece que es fundamental a la hora de comprender cuál es el abordaje que yo quisiera hoy compartir con, con ustedes. Eh, entonces, básicamente este trabajo tiene que ver con una reflexión teórica eh, y problematizadora de mi propia práctica en este ámbito. Ya llevo alrededor de 10 años trabajando en este espacio primero como asistente, como ayudante y ahora como profesora a cargo de la, de la materia, lo que implica que ha habido todo un proceso de aprendizaje y de formación en este propio ámbito desde que comienzo hace 10 años hasta, hasta hoy. Eh, con la posibilidad también de empezar a pensar un programa propio, una perspectiva propia, revisar las formas eh, las metodologías y los procedimientos, el recorte, el corpus teórico, bibliográfico, y etcétera a la hora de proponer eh, este, un, un programa o, o una, justamente una propuesta. Entonces, hay tres preguntas centrales que, para poder problematizar la propia práctica, eh, que son fundamentales, que es ¿qué enseñar? ¿Con qué finalidades? ¿Y cómo enseñar? En esta última, básicamente el cómo enseñar tiene que ver con la propuesta didáctica específica, ¿sí? la, la serie de procedimientos específicos con los cuales trabajar en el aula. Eh, y qué enseñar y con qué finalidades, bueno, justamente responde a la especificidad del ámbito de formación de estos estudiantes, que es el de trabajo social, que es una carrera eminentemente práctica. ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta que el ámbito profesional y de desempeño de de quienes terminen estas carreras, tiene que ver con el ámbito de la práctica del territorio, de eh, conflictos, problemáticas, específicamente locales, eh, donde anclarán, donde harán anclaje entonces eh, estos egresados en trabajo social. Entonces, a partir de la lectura de qué es la filosofía, de, de Lessiguadari, y eh, del capítulo 3 de Diferencia y Repetición, que, que, digamos, que tomo como insumos para pensar específicamente dos cuestiones centrales que tienen que ver con el problema como motor de pensamiento eh, y de qué manera desde el problema, es decir, de ese, desde, desde ese campo problemático desde donde lo conceptual emerge como eh, una posible respuesta, una posible solución a ese problema, es específicamente el modo en el que a mí me interesa abordar el, el corpus teórico, bibliográfico y problemático en esta, en este, en esta asignatura, ¿sí? en el ámbito de la antropología filosófica. Básicamente, eh, digamos, porque la pregunta en torno al qué enseñar en una antropología filosófica para estudiantes que no tienen formación filosófica tiene que ver con ser realmente conscientes de que lo que, lo que nos interesa en este punto es un, una caja de herramientas, es decir, la teoría como caja de herramientas a la hora de eh, tener recursos problematizantes eh, y conceptualizadores para abordar problemas específicos de la realidad con la que estos futuros trabajadores sociales eh, lidiarán o se verán. Entonces... Eh, entendiendo la filosofía como creación de conceptos y el problema como motor de pensamiento, es que la pedagogía del concepto, es decir, la posibilidad de rastrear el ámbito problemático y ese plano de inmanencias de donde el problema emerge y el concepto eh, se determina a la hora de dar solución a ese problema, es que a mí me interesa abordar eh, la enseñanza de la antropología filosófica. Es decir una historia filosófica de la filosofía, no un corpus filosófico eh, clásico, aunque sí trabajamos, eh, por ejemplo, en, en, en la unidad que tiene como centro los problemas modernos, la, la emergencia del sujeto, digamos, el cogito cartesiano, como un, un punto central a partir de donde desplegar las problemáticas eh, históricas las condiciones de posibilidad de lo humano um, en, en la historia de la modernidad hasta este propio presente. Eh, entonces, desde Deleuze Iguatari y Deleuze hacia Silvio Galo. Silvio Galo es un profesor brasilero, eh, investigador, eh, trabaja específicamente con didáctica de la filosofía. Hay un, un texto que yo trabajo donde él retoma específicamente la pedagogía del concepto, y a partir de proponer una suerte de método, siempre que entendamos como método una sugerencia, una posible cartografía en términos de procedimientos posibles para abordar la problemática filosófica y la conceptualización filosófica, Galo trabaja en, digamos, titula Método regresivo a, este, a esta incorporación y esta apropiación de sus propias lecturas de Deleuze y Guattari en relación a la pedagogía del concepto. Entonces, si bien este, este texto particular de Galo eh, del 2015 aborda una metodología de la enseñanza de la filosofía para la educación media, ¿sí? para la formación media en Brasil, luego de una serie de reformas en la escuela secundaria, digamos, brasilera. Eh, a mí me parece que es súper interesante y relevante eh, la propuesta que hace Galo, porque justamente digamos, hay, hay algo en torno a los propios problemas, al, al derecho a los propios problemas entendidos en términos de emancipación, es decir, poder pensar cuáles son los propios problemas y tener las herramientas conceptuales para poder dar cuenta de ese campo problemático eh, Qué es lo que, fundamentalmente, a partir de las lecturas de Deleuze y Guattari, a Galo le interesa. Eh, entonces, este método regresivo es regresivo justamente porque eh, va desde el problema hacia el concepto, ¿sí? que es básicamente eh, cuando, cuando Deleuze, en diálogo con Claire Parnett en el abecedario, en la entrada de historia de la filosofía, eh, da el ejemplo de Platón y los intercesores, ¿no? los pretendientes. Bueno, la idea... La idea platónica, finalmente, ¿qué resuelve? ¿Sí? El concepto, ¿qué resuelve? Bueno, resuelve o intenta dar solución a un problema concreto que es, bueno, ¿cómo resolvemos al más apto, eh, el más preparado, a los pretendientes, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos esta multiplicidad de candidatos a la hora de eh, resolver un problema práctico? es eh? ¿Quién está más preparado para la batalla? ¿Quién será el capitán del ejército? ¿Sí? Eh, entonces, regresivamente, es decir, desde el concepto hacia el problema, que el concepto es básicamente lo que se muestra en el texto, ¿sí? Deleuze dice en repetidas ocasiones, bueno, ¿por qué el concepto, digamos, por qué el problema no es tan evidente? Bueno, porque finalmente no hay tiempo, ¿no? para desplegar conceptualmente el problema. Entonces, la búsqueda del problema es lo más interesante a la hora de, por ejemplo, Pensar en, un, en una clase donde trabajamos eh, algún, recorte sobre, algún recorte de las meditaciones metafísicas, ¿sí? que es parte de, de la bibliografía de, de, la, de la asignatura. ¿Qué sentido tendría, la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tendría enseñar eh, las meditaciones metafísicas de Descartes en un curso de antropología filosófica para servicio social? Bueno, en este caso si seguimos la argumentación eh, de Galo a partir de las eh, lecturas de Deleuze y Guadari, justamente tiene que ver con un procedimiento, con un modo de aprender, un procedimiento para poder rastrear allí ese campo problemático al que el concepto intentará dar solución. ¿Sí? Y entonces este método, siempre otra vez eh, digamos, teniendo en cuenta que es una cartografía, una propuesta, un trazado, un mapeo, posible entre tantos otros, nos permite eh, trabajar con cualquier corpus bibliográfico, eh, cualquier orientación de la antropología filosófica, ya sea Descartes, Platón o Foucault, eh, porque en realidad de lo que se trata es de enseñar a hacer un rastreo eh, del de ámbito problemático al que el concepto que en general suele ser lo que resulta más evidente en los textos eh, que trabajamos, muestra. Entonces, bueno, sin extenderme demasiado, lo que, lo que Galo plantea en este sentido es un ejercicio de problematización que, a partir de un trabajo bibliográfico, por supuesto, siempre trabajando con los textos, con, con los textos clásicos, con los textos más actuales, siempre haciendo un trabajo específico de recorte de bibliografía, eh, por supuesto siempre dependiendo del nivel, la orientación y, y la formación, digamos, porque también podemos pensar que eh, es posible trabajar bajo estos procedimientos en una formación filosófica dura, digamos. Eh, entonces, el, la propuesta de Galo, la propuesta que yo voy también experimentando en mis propias, en mis propias prácticas y mis propias clases, de hecho la quizás aquí no voy a tener tiempo, pero este mismo procedimiento, digamos, este, este mismo método regresivo, eh, lo podemos trabajar, insisto, en un texto clásico de la filosofía, como pueden ser las meditaciones metafísicas, o en un estudio de caso, por ejemplo, ¿sí? en un estudio de caso, un contexto concreto, local, en un territorio particular eh, de nuestro propio presente, eh, y en realidad de lo que se trata justamente es, en este, en este juego, independientemente del corpus bibliográfico del que hablemos, es la posibilidad de reconocer el campo problemático y el plano de inmanencia, es decir, y cómo esos conceptos quizás van eh, digamos, trazando puentes entre distintos campos y, y de esa manera digamos, la posibilidad de enseñar cómo eh, caja de herramientas, esa capacidad de rastrear el problema a partir del concepto, que es lo que en general resulta más evidente cuando abordamos un texto filosófico. ¿sí? Eh, bien, entonces... A partir de, de estas lecturas y de esta problematización particular en torno a mis propias prácticas, es que a mí me, me interesaba compartir eh, estas reflexiones. Eh, y bueno, simplemente poner, poner en juego eh, mis propias prácticas. Eh, en un ámbito de formación filosófica específico, en una formación que en realidad es de, otra, de, otra, de otro tenor, como es el de las ciencias sociales, y específicamente en un contexto muy particular de la práctica de los trabajadores y trabajadoras sociales, que, eh, digamos, como ya dije anteriormente, tiene que ver con un contexto de formación práctico, ¿sí? eminentemente práctico. Bien. Bueno, eh, creo que hasta aquí es todo. Si surge algún comentario, dudas o preguntas, la conversación quedará habilitada para, para luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, no podemos aplaudir, pero aplaudimos de alguna manera. Y sí, vamos a dejar un espacio al final para, para comentarios, dudas, cuestiones que quieran plantear. Eh, continuamos con Magalí Argañarás, de la Universidad Nacional de Córdoba, con el trabajo Pluralidad Humana, una reconsideración filosófica de la pregunta antropológica. Magalí. Hola a todos, voy a compartirles pantalla. Eh, bueno, mi nombre es Magalí, como recién dijeron, y el título de la ponencia es Pluralidad Humana, una reconsideración filosófica de la pregunta antropológica. Un poco lo que les vengo a compartir eh, se enmarca dentro de los estudios e investigaciones que estoy haciendo para el trabajo final de la licenciatura, así que en ese sentido cualquier comentario, sugerencia que, que me quieran hacer más que bien recibida. Mi atención y mi intención en general está puesta en recuperar eh, algunas, algunos aportes que creo que se pueden ver eh, para una antropología filosófica en la obra de Hannah Arendt, si bien es considerada una teórica política y ella se asume como tal, en su búsqueda por reunir pensamiento de acción y hacer un pensamiento político, eh, eh, Arendt realiza toda una crítica para con la filosofía y los filósofos occidentales que no han podido más que pensar en el hombre, mientras que la política no puede sino pensar en les humanas, o sea, pluralmente. Esto, eh, es por esto que considero que la autora desemboca en toda una reconsideración del animal humano y que somos nosotros, eh, y, porque... Eh, eh, porque este, esta idea de, de pensarnos pluralmente eh, tiene o sea presupone ya una reformulación de lo, del modo tradicional en que nos hemos preguntado por eh, quiénes somos nosotros eh, que, cuya formulación tradicional es que es el hombre eh, en este sentido yo me concentro en el término de, de pluralidad eh, y este concepto de natalidad es bien arentiano y en la medida en que se liga a la, a la acción, como ya les voy a mostrar un poco más adelante, es que lo menciono. Eh, y la noción de pluralidad, eh, en, la, en, en, en tanto, el modo de rastrearla es el, es el modo en que esta afecta a actividades específicamente humanas, como la acción, el discurso, el pensamiento y el juicio. Eh, la pluralidad es una condición existencial humana para Aren. Eh, entonces quisiera un poco primero explicarles qué, qué significaría esto. Las condiciones existenciales humanas significan en un doble sentido. Son condiciones condicionantes, en tanto que son los puntos de partida con los cuales se ha dado la, la vida humana, pero también son condiciones posibilitantes, las posibilidades para hacer o para desarrollar eh, las capacidades y actividades de los animales humanos. Eh, estas condiciones no son ni necesarias ni trascendentales, son condiciones contingentes y en tanto que solo se constata, de ese, o sea, en el rastreo orientiano es el modo en que se constata que hasta, hasta ahora se ha dado la, la vida humana de, de ciertas maneras, digamos. Eh... Lo que a mí en este sentido me parece más interesante es que la relación entre las actividades que responden a estas condiciones, y estas condiciones no es una relación causal, eh, sino que mutuamente se influyen y se van componiendo. Eh, en las condiciones que yo trato, que es la condición de pluralidad, y también en la de natalidad, ya se ve una especificidad humana, porque estas derivan de hechos o leyes de la naturaleza tal como lo consideraren, que son la, la, la pluralidad y, y la novedad. Antes de seguir con esto, simplemente yo les quería mencionar estas otras condiciones eh, para retomarlas al, al final de, de esta presentación, para que supieran que no son la, la pluralidad no es la única condición que analiza Aren. Bueno, eh, la novedad es un hecho que Aren toma desde el o retoma desde el punto de vista de la física como una improbabilidad infinita del surgimiento de la tierra, que de lo inorgánico surja lo orgánico, que de la vida vegetal surja el animal, eh, y en este sentido es que las especificidades o la especificidad de, la, de los animales humanos no se toma como un eh, como una, eh, ascenso progresivo, sino como rupturas de novedades. En el caso de los animales humanos, eh, en la novedad se expresa en la condición de natalidad, según Aren, y va a tener que ver con la capacidad de los humanos de comenzar eh, o iniciar eh, o crear eh, acontecimientos, hechos, eh, cosas o situaciones que no estaban antes eh, de que esos individuos humanos actuaran. Ya en el hecho de la novedad, del surgimiento de, de lo otro, eh, está el carácter de la pluralidad, eh, cuya primera, eh, sí, primera característica parece como la alteridad, que es la diferencia espaciotemporal de, una, de un particular respecto de otro, y que en los objetos inorgánicos se expresa en la multiplicación. Eh, en las criaturas sensitivas, esta, no solo, este, este, estos individuos no solo responderían al, al carácter de alteridad, sino también al de diferencia absoluta. Eh, hay, no me puedo explicar en esto, pero en Aren hay, en la vida del espíritu hay una propuesta ontológica en donde hay una coincidencia entre el aparecer y el ser. Dicho esto, eh, eh, la, la diferencia absoluta es apariencia. Eh, y en cada, individuo, eh, en, cada criatura, en cada individuo y cada criatura sensitiva, al ser más y más complejos, se presentan variaciones y distinciones que los hacen seres singulares, únicos e incambiables. Esto no sería una especificidad humana. Eh, en el caso de, de los animales humanos, esta pluralidad adquiere, si se quiere, otro, un carácter novedoso, que es un carácter paradójico de, la distinción, o sea, de distinción e igualdad al mismo tiempo. Eh, esto, en realidad, lo, o sea, para, para resumirlo antes de, ir, de pasar a, a cómo esto se manifiesta en las actividades, quiere decir que los humanos, eh, en relación con su capacidad de comenzar algo nuevo, pueden introducir en la, en la diferencia absoluta una igualdad relativa que al mismo tiempo... Eh, siempre se genera eh, comunitariamente, si se quiere, en el entre de entre nosotros. Y a partir de, ese, de, de generar ese espacio de, de igualdad y contiguidad humana, es que cada, cada individuo puede eh, activamente distinguirse, o sea, mostrar eh, esta unicidad de, de su quién, que está ligada, esta unicidad de su quién está ligada a su capacidad de comenzar algo nuevo. Eh, si se quiere, por contraste, eh, quería comentar que de alguna manera esto discute con el pensamiento que heideggeriano. Ahora menciona que aunque sabemos que vamos a morir, los humanos han nacido para comenzar. Eh, bien. <risa> eh, entonces ahora quisiera pasar eh, a, a tratar un poco, y esto se trata un poco mi tesis, de mostrar cómo la pluralidad. Eh, humana, se, este doble carácter igual de igual distinción se encuentra en estas actividades. Que estas actividades son las actividades que Aren considera específicamente humanas, además de la voluntad que no la estoy tratando en este momento. <risa> eh, la acción es la actividad eh, específicamente política para el, el pensamiento arendtiano y tiene que ver con insertarse en las discusiones de los asuntos humanos presentes y este insertarse es asumir una trama de relaciones humanas que nos preexiste y que nos subsiste y, y un poco responsabilizarse por eso. Eh, y en este, en este paso al frente de, de, y en esta responsabilización, eh, hay, eh, hay alguna, algunos movimientos interesantes que, por un lado, este paso al frente ya implica una novedad, porque es eh, o sea, asumo, esta, en esta asunción de las relaciones humanas, reconozco a los otros como iguales, y en este paso al frente busco que los otros me, me reconozcan de la misma manera, para también poder manifestar eh, lo que mi propuesta si se quiere respecto a ese, a ese asunto humano en particular la acción en este sentido siempre Arendt siempre la analiza junto con el discurso eh, y una especialista en Arendt dice que lo que la acción acompañada del discurso convierte la mera irrupción de la novedad que también está en la naturaleza en algo comenzado por alguien de modo que de modo que eso puede empezar a ser narrado como una historia eh, en este sentido, la acción tiene más propiamente que ver con la condición de natalidad, y por eso lo puse acá entre paréntesis, y el discurso es quien responde más propiamente a este doble carácter de igualdad y distinción. El, el discurso tendría dos cuestiones interesantes para, mencionar, eh, para, para, para decir, que por un lado tiene eh, el contenido de, de un discurso, eh, tiene que ver con los asuntos humanos que se están discutiendo y en ese sentido tiene que ver con lo que tenemos en común eh, o hacia lo que ap apuntamos eh, compartir, eh, o, sí. Y ese, ese contenido está cubierto dicho, a partir de un punto de vista, un parecer, que es el de alguien, eh, y por eso eh, alguien dice que cuando, cuando me expreso, cuando digo, cuando me manifiesto, Lesotres escuchan mi parecer, o sea, cómo veo yo el mundo, cómo lo interpreto. Y cuando escucho, lesotres eh, escucho cómo el mundo se les presenta a tres o sea, su parecer. Eh, y es eso, eso es la discusión, básicamente. Eh, esto, este, eh, Esta ida y vuelta en este entre que se establece en, entre nosotros se puede analogar o, o pensar que se replica al individuo, de, al interior de cada individuo humano, en la actividad del pensamiento. Eh, Arendt eh, toma la afirmación platónica de que el pensamiento es un diálogo consigo mismo para eh, sostener que el pensamiento implica una dualidad de la conciencia. Esto es, uno se presenta como uno ante los otros, pero uno siempre es al menos dos para cada una. Eh, nosotros, o sea, en el, por el pensamiento, eh, buscamos actualizarnos, estar, ponernos de acuerdo con nosotros mismos, ser coherente con lo que pensamos y con lo que hacemos, eh, porque hay una relación de convivencia que tenemos que mantener con nosotros mismos, que es lo mismo que sucede, digamos, eh, eh, en, el, en la cotidianeidad del mundo, si se quiere. Eh, si bien en el pensamiento de Andino el, el, el pensamiento, la actividad de pensamiento no es una actividad propiamente política, sí significa eh, como un límite humano, eh, y su ejemplo paradigmático es Eichmann, que para aren no es un, un ser malvado, sino un ser que ha perdido, perdido la capacidad de pensar y por ende de ser persona, de reconocer los propios límites y de lo que se puede hacer cargo, responsable, que es lo que la acción, presupone, este es responsabilizarse por la trama en la que estamos insertos. Eh, el juicio, eh, y espero no estar yendo de tiempo, es la actividad eh, política de, dentro de las actividades mentales para AREN, eh, y comparte eh, o tiene un trasfondo con el pensamiento, el juicio, en la medida en que es una actividad política, lo que juzga o lo que busca tomar, discriminar o tomar posiciones acerca, de, es en torno a un asunto en particular de este mundo, eh, y, pero esta discriminación o esta posición, de acuerdo a Aren, se establece como una eh, a partir de una reflexión, como un diálogo, como se establece en el pensamiento, pero ahora donde no solo eh, busco estar de acuerdo conmigo mismo, sino que también eh, tomo en consideración el punto de vista de los otros, en tanto que lo que estoy, en tanto que lo que, en donde tomo posición es acerca de un asunto humano y del mundo, entonces lo que juzgo es como miembro de una comunidad. Bien, <risa> dicho todo esto, eh, entonces, eh, el carácter de lo que yo busco demostrar en, en estos análisis es que el carácter de igualdad y distinción de la pluralidad humana se manifiesta, y en este sentido es que se constata como condición humana en la acción y el discurso, en tanto la asunción de la pertenencia al mundo humano implica reconocernos como iguales y manifestarnos como distintos, la novedad de cada quien, también se manifiesta en el pensamiento como un discurso consigo mismo, en donde actualizamos nuestra conciencia buscando estar de acuerdo con nosotros mismos. Y en el juicio, donde, como recién les comentaba, nuestra discriminación o oposición respecto de un asunto particular del mundo humano surge a partir de una reflexión, donde además de mi punto de vista, considero los puntos de vista de, de los otros, juzgo como miembro de una comunidad. A partir de, de todo esto, y ya para terminar, me quedaron, o, o me fueron surgiendo algunas dudas, e incluso mientras estaba haciendo estas diapositivas, eh, como les mencioné hace un, hace un momento, las actividades que aquí estoy analizando, junto con la voluntad, son las actividades específicamente humanas consideradas en el pensamiento de Arendt. Hay otras actividades, pero que los eh, humanos compartirían con otros animales. Entonces, si estas son todas las actividades específicamente humanas, y si están condicionadas por la pluralidad, eh, bueno, qué sucedería con el trabajo, que para muchas filosofías políticas es lo definitorio de lo humano, eh, y también si la pluralidad humana sería la única condición existencial específicamente humana. Como les había mostrado antes, hay otras condiciones existenciales humanas, eh, pero bueno, eso me, me queda como la duda, la natalidad, eh, como también les mencioné, cumple un rol muy importante, y, y el mundo humano también tiene. El mundo humano es todo lo que hemos creado eh, para sentirnos como más seguros frente como a la, a, a la naturaleza. También es muy importante en el pensamiento de Aren. Y finalmente, entonces, ¿dónde estaría lo específicamente humano? Si en las actividades o en las condiciones. Eh, o en la relación entre, entre ambas. Bueno, eso son son dudas que. Que, que me fueron apareciendo y muchas gracias eh, por escucharme. Es la primera vez que desde que estoy estudiando, la primera vez que comparto esto. Así, que muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Excelente, clarísimo. Continuamos con las exposiciones. Invitamos a, a todos los, los y las asistentes a si quieren hacer preguntas, pueden volcarlas en el chat. Continuamos con Delia Albarracín de la Universidad Nacional de Cuyo, la educación como un común, reflexiones desde la docencia en filosofía. Delia. Sí, muy buen día. Este, un gusto estar de nuevo en las jornadas de antropología filosófica. Eh, voy a presentar la exposición. Te Avisamos acá si se ve o no se ve. Por el momento no se estaría viendo. Ahora sí. Ahora sí. Eh, bueno, como les decía, el, la, la presentación, la educación como un común, reflexiones desde la docencia en filosofía, eh, se encuadra en un proyecto de investigación sobre la justamente sobre la hipótesis de la educación como un común. Eh, el propósito de esta exposición es compartir reflexiones sobre las prácticas educativas que llevamos a cabo en espacios curriculares filosóficas de la Facultad de Educación de La Uncuyo, en particular los espacios de antropología filosófica y formación ética y ciudadana. La estructura del escrito eh, la he presentado acá, en primer lugar, una primera parte tiene los supuestos filosóficos didácticos de nuestra tarea docente, eh, donde un poco lo que yo he explicitado son las posiciones filosóficas en las que se basa la, la docencia. Como se vio en la, en la primera pantalla, en la primera diapositiva, eh, las materias, estos espacios filosóficos se dan en una facultad de educación, en, un, en profesorados para la educación primaria. En el segundo apartado eh, desarrollo específicamente los aportes de los estudios del común. Y en las conclusiones eh, tomo, este, en lo que me voy a basar ahora fundamentalmente, tomo algunos aspectos de los otros dos apartados para tratar de fundamentar la, la, la hipótesis del trabajo. Entonces, eh, en el primer apartado, que es supuestos filosóficos didácticos de nuestra tarea docente, lo que hago es eh, recuperar la concepción filosófica de Rancière, asumiendo el desafío de construir escenarios educativos donde se verifique la igualdad. Así lo, lo he puesto, la igualdad de las inteligencias, de lo que habla particularmente Rancière, Ellos nos ponen el compromiso de encontrar un lenguaje común entre los educandos y nosotros. Un lenguaje donde la fineza conceptual puesta en los términos técnicos filosóficos pueda ser pensada, preguntada y expresada desde las experiencias diversas de niños y jóvenes en las aulas de clase. Para ello es clave trabajar con disparadores, videos, viñetas, noticias, que sirvan de mediación y nos faciliten la construcción de conceptos sobre temas que nuestras asignaturas tienen en común con otras áreas, de ciencias sociales particularmente, como democracia, ciudadanía y justicia, entre otros. Creemos que esto es ya una acción política en el sentido que la entiende Rancière. En el punto 2 de esta primera parte, bajo el, el título Construir teorías con los saberes de todos, lo que hago es recuperar la perspectiva dialéctica histórico-crítica en tanto aspiración a conocer el presente como momento de un proceso atravesado por las tensiones y contradicciones del orden económico y social moderno. Para la teoría dialéctica crítica, la finalidad del conocimiento no es explicar la dominación y las causas por las cuales los seres humanos la soportan, sino articular el conocimiento con la finalidad de orientar lo que Horkheimer llama la praxis correcta, es decir, una praxis emancipadora o liberadora. La universidad y la escuela son instituciones legitimadas como lugares donde se construye y se reproduce el saber. Y es allí donde nos es dado construir y reproducir las prácticas educativas emancipantes. Es allí donde la enseñanza y el aprendizaje de saberes históricos y ético-políticos ha de mostrar la tensión entre una dialéctica de la racionalidad instrumental que pone a los seres humanos como menos medios para los fines de un sistema cada vez más desigual ...y una dialéctica donde el despliegue de la razón y las voces de todos... ...posibilite transformaciones hacia una sociedad más justa. Apuntamos a esto cuando recuperamos los saberes prácticos, ético-políticos... Eh, ...previos que tienen los chicos eh, en la facultad o en las escuelas... ...y estimulamos la curiosidad y la indagación. En el apartado eh, 1.3 de esta primera parte... Eh, donde le he titulado Ampliar la experiencia a través de la pregunta, lo que hago es recuperar eh, la perspectiva del concepto de experiencia y el valor de la pregunta en la hermenéutica de Gadamer. La experiencia humana de la historicidad tiene la estructura de la pregunta, dice Gadamer. La pregunta coloca lo preguntado bajo una determinada perspectiva, lo cuestiona, lo abre, dejando al descubierto que lo que se pregunta es también preguntable, cuestionable. Nos hace ver que la respuesta está suspendida porque la pregunta es abierta, pero al mismo tiempo está delimitada por el horizonte de la propia pregunta. Las buenas preguntas son aquellas que están planteadas, es decir, aquellas que muestran los supuestos desde los cuales se pregunta a fin de abrir un horizonte de comprensión común con el otro. Eh, la experiencia humana de la historicidad, nos dice Gadamer, no se le debe a ahorrar a nadie. La experiencia de querer comprender lo que el otro dice y desde dónde lo dice, para saber mejor, es en sí una acción democrática y esto se conjuga con el principio de igualdad, reclamado con Gadamer, eh, perdón, por Dancier y que he tomado en el apartado anterior. El ejercicio de la pregunta y el diálogo que desde distintos eh, lugares nos proponen estos autores me parecen herramientas clave en el encuentro que los docentes y estudiantes tenemos en las aulas para aprender, enseñar e interaprender. En el apartado 2 desarrollo los estudios del común, ¿Mm? que nos permiten eh, pensar una alternativa a la lógica neoliberal en el campo de la educación. En este apartado, la perspectiva ontológica a lo común en la crítica a la filosofía eh, moderna, hago una referencia a Nancy y Espósito, poniendo en evidencia que la crítica de ambos autores buscan un nuevo concepto de, de comunidad por fuera de las miradas etnocéntricas que fortalecen que forjó el modelo de hombre como individuo de la filosofía política moderna. Eh, para Nancy, lo propio del hombre radica en la exposición recíproca, en el ser común, en la apertura de un entre que hace posible la comunidad. Esta experiencia de comunidad es imposible en la sociedad moderna, pues su idea de individuo no se, eh, no se expone, sino que se cierra en un obrar que solo es afirmación de una estructura social que lo contiene, eh, pero por eso mismo le impide el ser entre. Por su parte, Espósito trabaja en la etimología de comunes de, de comunitas, como es conocido ya, cum y munus, eh, para pensar una nueva ontología de lo común, donde el munus adquiere significado como obligación y como don. De este modo, entiende que lo común es una obligación que se comparte en la exposición recíproca de unos y otros. Implica contagio, riesgo, actitud supera eh, superadora del carácter inmunitario, de la inmunitas o sociedad moderna, en tanto que ella exime a los individuos de las obligaciones compartidas. Estas perspectivas son valiosas por su aporte crítico a la filosofía política moderna, eh, y por proponer una nueva experiencia ontológica de lo común, pero eh, eh, creo yo que no aportan a la construcción de una alternativa, de allí la necesidad de explorar otros eh, aportes. Eh, bajo este apartado, la perspectiva política de lo común en el marco de la crítica al neoliberalismo, eh, lo que hago es recuperar algunos aportes, por un lado de Hart y Negri, y por otro de Dardot y Laval. Estos autores recuperan críticamente el diagnóstico foucaultiano acerca de la gubernamentalidad neoliberal y dirigen su mirada a las revueltas sociales que se dan en distintos lugares del planeta, reclamando por comunes que son apropiados por el sistema. Los filósofos italianos, o sea, Harry Negri, utilizan el término singular y con artículo, hablan de el común, ¿no es cierto?, eh, o lo común. El común es la riqueza común del mundo material proveniente de la generos generosidad propia de la naturaleza y de la producción o las producciones sociales que posibilitan la reproducción misma de la sociedad, tales como saberes, lenguajes, códigos, información e inclusive afectos. En la era neoliberal, la producción de valor se da en este último grupo, adquiriendo valor central el trabajo cognitivo, la creatividad, el tiempo de los trabajadores. Eh, por eso allí he preguntado qué subjetividades eh, se puede construir entonces frente al, al neoliberalismo. Los autores, ellos en este caso, elaboran un proyecto ético-político basado en la participación y la organización de las multitudes, para una revolución del común donde la producción biopolítica o basada en el común se autonomice respecto del control que ejerce el capital. En este sentido, opino que estos autores no estarían suficientemente, digamos, atentos a lo que ya había señalado Marx, de que es el capital el que organiza y el que se sirve del común. Eh, Dardot y Laval, por su parte, observan que la racionalidad neoliberal, además de expropiar los comunes, trabaja en la construcción de subjetividades empresariales competitivas, eh, retomando acá el concepto de empresario vecino, ¿cierto?, de Foucault, eh, que aportan a la biopolítica neoliberal, contando para ello con la anuencia del Estado. Prestan especial atención a los movimientos sociales, cuya acción política se enfrenta a la lógica de acercamiento y de expropiación de los comunes eh, del neoliberalismo. Lo que intentan hacer estos autores es conceptualizar el principio que anima la acción de esos movimientos y definen entonces común como la acción que se orienta a la re reapropiación colectiva y democrática de espacios acaparados por los oligopolios privados y los gobiernos. Eh, esa una cita textual de Dardot en la hora de 2015, en la página 20. Al hacer hincapié eh, en esta capacidad creadora de los movimientos, estos autores recurren eh, a un concepto de otro, de, sí, de otro filósofo eh, que ellos estudian mucho, que es Castoriadis, eh, con el concepto de política definiendo lo común como una política instituyente en una comunidad instituida. Entonces, en el punto 2.3 lo que hago es un poco retomar eh, los estudios de, que son a su vez analizados por Dato y Laval. Incorporo las, per, las perspectivas expuestas por activistas y protagonistas de los movimientos sociales, eh, constatando que su accionar en defensa de los comunes construye un común, que pone en práctica una democracia real, una construcción participativa de normas y reglas orientadas por la finalidad de resguardar comunes que son o pueden ser blanco de la lógica neoliberal, tal como ya lo advirtieron los autores franceses. Otro punto de coincidencia entre los teóricos franceses y estos activistas es la desconfianza en el Estado por su rol en favor de los grupos privados pero cabe señalar algunas diferencias. La tematización de Dardot, de Dardot y Laval no plantea la transformación del Estado como al, alternativa. Lo común, para ellos, debe luchar, o sea, la política del común, debe luchar por asegurarse el uso de los bienes más allá de las instituciones del Estado. Autores vinculados a los movimientos sociales, como Silvia Federici, Camp Fensi, eh, y el uruguayo Sivechi también denuncian acciones concretas donde el Estado ha expropiado comunes y los ha dado en concesión a grupos empresarios privados. Pero, por ejemplo, Sibechi eh, hace notar que en la disputa con el Estado por los bienes comunes, los grupos definen una política que lleva a algunas transformaciones de organismos o dependencias del Estado eh, por la vía de una democracia real, en un contexto donde el Estado se halla entre el acecho de los grupos inversores globales por hacerse de los comunes y la resistencia de los grupos poblacionales, eh, de diversos grupos de población. Estos movimientos tienen claro el vaciamiento de la democracia, del que habla Lamer, en la administración neoliberal, a través de estrategias que ponen la soberanía del mercado financiero en el lugar de la soberanía popular, eh, sometiendo todas las relaciones sociales bajo las relaciones del mercado. Vaciamiento que en estas latitudes coincide con el fin del periodo de las dictaduras cívico-militares y el retorno a una democracia delegativa, procedimental y controlada por los organismos gubernamentales globales, especialmente por la banca financiera. Bueno, con estos distintos aportes, perdón, lo que hago en las conclusiones, bajo el título instituir la educación pública como un común, es recuperar eh, eh, esa, estos aportes, ¿no es cierto? No se trata en este caso de un común arrebatado con la violencia que han experimentado eh, muchos eh, grupos que ven el arrebato de, de sus comunes por los grupos inversores, pero es una realidad no solo que en muchos lugares la educación pública pasa a ser un servicio privado que se compra, sino, lo que es más grave, que las escuelas públicas son ámbitos donde se producen intervenciones para la construcción de subjetividades afines a la lógica neoliberal. Es cierto que respecto a la educación pública predomina un sentido común que la legitima como función del Estado, sin embargo, los fines de la educación enunciados en los referentes normativos, leyes, documentos curriculares, presentan en su conjunto la ambigüedad o, los, o las contradicciones propias de un orden social global donde hay conflictos con los comunes naturales y sociales. Los educadores y los educandos en muchos casos experimentamos el, desde el llano estas disputas eh, que se dan a nivel sobre todo discursivo. Así, determinados contenidos controvertidos de las ciencias sociales y de la formación ético y ciudadana, que en algunos momentos fueron establecidos como prioritarios por algunos equipos técnicos, son intervenidos desde una lógica neoliberal que busca, eh, busca construir otro tipo de subjetividades. Entonces se les retira prioridad, se cambia su significado, ...o se los reemplaza por tópicos supuestamente innovadores como el emprendedurismo, el cultivo de la resiliencia, la inteligencia emo emocional o el aprender a vivir en la incertidumbre. Ante esta cultura de dinámica incierta que se pretende imponer en las escuelas, creemos que la educación, en tanto actividad real realizada en el ámbito público del sistema educativo de las universidades, ya sean de gestión estatal o privada pueden constituirse como un común en el sentido de acción política instituyente de las instituciones educativas. Los movimientos sociales que resisten la expropiación de los comunes nos brindan ejemplos interesantes. Ellos oponen a la lógica neoliberal de competencia entre individuos empresarios de sí, una forma de relaciones humanas, sociales y políticas basadas en la puesta en común de los recursos de que disponen, tiempos, capacidades específicas y en la elaboración colectiva de sus reglas. Creemos que en las escuelas y en las universidades es necesaria una puesta en común de recursos, de experiencias valiosas, de materiales que han dado buenos resultados en términos de formar sujetos políticos críticos. Entonces, la acción política no se centraría en la disputa por la educación pública o la privada, sino en la producción y reproducción del común educación. Un común que, a través de la recuperación de los saberes y experiencias de docentes y, educando, y educandos, formará ciudadanos con herramientas ético-políticas para reapropiarse, reapropiarnos de otros tantos comunes, naturales, sociales y culturales que son o pretenden ser apropiados por los grupos globales de inversión. No sé si estoy en el tiempo, Mariano. Sí, sí, sí, estamos sí, sí. en tiempo. Bien, redondeo entonces eh, un poquito, desde ya que en el común educación las situaciones de aprendizaje han de basarse, como decía en el apartado 1, en la igual capacidad de todos para pensar y entender los problemas del mundo que habitamos. Aunque los discursos oficiales, muchos términos al intentar cambiar sus eh, al intentarse cambiar su significado, se tornan confusos, nada impide realmente que en las situaciones educativas se abran experiencias de preguntas, de diálogo, para explicitar los lugares desde donde son dichos y alcanzar una mayor comprensión de nuestro mundo. Para ello es importante usar también recursos disparadores, como he dicho antes, textos, videos, noticias, viñetas representativas ...de experiencias comunes sobre este mundo. Una buena didáctica conlleva siempre un compromiso con la tarea de enseñar y aprender. Por eso, lo común es también una apuesta en común de los problemas que atraviesan hoy... ...distintos grupos de pueblos originarios, poblaciones desplazadas, mujeres, migrantes, desempleados... ...que eh, protagonizan Ot otros tantos comunes en el sentido de acción política resistiendo a la, a la apropiación de distintos comunes. Bueno, muchísimas gracias, ahí podríamos, yo por ahora, eh, muchas gracias, Delia. Dejar, dejar la exposición. ¿Cómo salgo de esto acá? Bueno, muy bien. Continuamos con Fernando Sánchez, de la Universidad Nacional del Comahue, y la, el trabajo titulado Identidad, diferencia y multiplicidad tensiones en torno a las derivas contemporáneas de la subjetividad Fernando Sí, bueno, buenos días eh, mi, mi aporte, digamos mi, mi comunicación tiene que, que ver básicamente con dos ejes eh, uno es la relación entre representaciones de lo humano discursos acerca del hombre y prácticas sociales concretas por lo tanto atravesadas por relaciones de poder eso es como uno de los ejes que me interesa y a la vez una, un análisis en términos históricos justamente en relación a, a, a, esa, a, esa, a ese cruce entre representaciones de lo humano y prácticas sociales ¿no? en principio la, la idea o, o mejor dicho, el, la antropología filosófica como tal entraría también dentro de ese análisis en el sentido de una historiza, historización, digamos. Eh, por eso lo que, lo, lo que me interesa mostrar, en todo caso, siguiendo el, el pensamiento de, de Foucault, que, que ya en, en la década del 60 hace una, una lectura crítica ¿no? sobre la, la idea de hombre y la antropología filosófica como un producto histórico, lo que me interesa más bien eh, observar son eh, los, los modos de producción de lo humano, producción histórica, atravesada también por, eh, por políticas de, del saber y por, y por prácticas de poder, y en todo caso, eh, ver cuáles, son, cuáles han sido y cuáles podríamos decir que son actualmente los modos de subjetivación dominantes. En ese sentido, eh, una un primer cuestionamiento, digamos, que, que, que se realiza a mediados del siglo XX a la antropología filosófica tradicional, es ese eh, intento tal vez eh, de definición de una esencia, de una naturaleza humana, un tanto, eh, podríamos decir, plagado de, de presuposiciones, ¿no? Y es un, una, una, una, un enfoque, digamos, una línea de pensamiento que... Inicia a fines del siglo XVIII, como, como se considera en general eh, un poco los inicios de la antropología filosófica eh, como disciplina a partir de, de las preguntas de Kant, la propuesta de Kant. Eh, pero que llega hasta, por lo menos, la, eh, cerca de mediados del siglo XX, ¿no? con autores como Max Scheller eh, en la década del XX, Cassirer eh, en, en la década del 40, y que hasta ese momento, digamos, aparece como, como el norte de la antropología filosófica, el intento por responder a la pregunta ¿qué es el hombre?, ¿no? en términos de definición de una esencia. Eh, en, en, en ese momento, por eso hablo de un, de un análisis en términos históricos también, ¿no? acerca de cuáles son las, los modos de preguntar acerca de lo humano y los modos de responder, eh, a partir de mediados de siglo se abre como otra línea de pensamiento que tiene que ver justamente con no dar, por supuesto, una esencia humana, sino en todo caso ver cuáles son los procesos históricos eh, que van condicionando, que van configurando eh, los modos de existencia humanos. Y aquí también me interesa eh, poner el, el centro en la cuestión de, la, de las políticas, digamos, de los procesos de subjetivación como políticas, eh, en el sentido de constitución de modos de existencia humanos como reconocidos como valorados, y simultáneamente la constitución de otros humanos, eh, en tanto de individuos o, o grupos sociales, considerados como humanos de segunda clase, desviados, eh, inferiores, eh, y toda una serie de caracterizaciones negativas. ¿no? Entonces, la, el, el punto de partida, digamos... Eh, es la consideración de la multiplicidad de los modos de existencia eh, y también el punto de partida es en esto, incluso siguiendo no solo a Foucault sino a Deleuze y Guattari eh, y también a Rolnik, en, en, en tiempos más recientes plantear no solo la multiplicidad de modos de existencia de lo humano sino también la, la multiplicidad de devenires posibles eh, también en términos individuales y, y colectivos por lo tanto, el, el planteo ya es una, un reconocimiento de, de la condición de historicidad de lo humano. ¿no? Eh, en todo caso, las eh, definiciones o las clasificaciones en términos de identidades y diferencias, eh, que bueno, es un tema que yo trabajo específicamente ¿no? con el concepto de, de alteridad, son, son justamente codificaciones, son modos de administración de esa multiplicidad que se consolidan en determinados momentos históricos con distintas características, ¿no? Retomando nuevamente a, a Foucault, eh, él, él, él analiza concretamente la configuración moderna del mundo, que es la configuración que, que en cierto modo heredamos, aunque está, está en vías de transformación ya desde hace unas décadas. Pero bueno, me parece interesante mencionar ese, ese momento que es Justamente en el que, en el que surge esa, esa idea de esa búsqueda por la definición del hombre, eh, asociada, digamos, a toda una serie de instituciones del saber, pero también instituciones de corrección, como el psiquiátrico, el hospital, eh, la prisión y demás, que tienen básicamente como, como objetivo la constitución de ciertos perfiles de subjetividad, por lo tanto, ciertos modos de eh, configuración de lo humano, eh, desde ciertos parámetros, por supuesto, de normalidad, que, que acá me parece que es un concepto clave, no la idea de, de la norma o de, o de la normalización, en sentido ya no de, de presuponer que hay un modo de ser humano, universal y válido universalmente, sino que en todo caso eso es lo que busca constituirse, no un modo de... Eh, de, de caracterización, de formación de lo humano, de acuerdo también a, las, a los requerimientos, digamos, de, del contexto político-económico de la modernidad. Eh, bueno, en ese sentido, no, no me voy a detener aquí, pero me parece interesante el análisis que hace Foucault de, de, de toda una serie de, de instituciones y de cruces entre eh, las prácticas del saber, con las, las prácticas más bien de relaciones de poder, de las instituciones, es eh, con la, el tercer eje que sería el de modos de subjetivación. ¿no? Ahí me parece que, que es interesante tener en cuenta ese eje entre saber, poder y subjetivación. Eh, y bueno, hay, hay como un papel importante de las ciencias sociales de, de cuño positivista, ¿no? todo el siglo XIX, pero hasta bien entrado el siglo XX la antropología cultural, si más lejos, con su clasificación de pueblos o de culturas desarrolladas y subdesarrolladas, más evolucionadas y menos evolucionadas, incluso los estudios raciales, también desde la antropología, eh, la psiquiatría de, de, de corte lombrosiana, eh, perdón, la, la criminología de corte lombrosiana, la psiquiatría también, eh, todas eh, surgidas a fines del siglo XIX, ancladas, digamos, en una en una búsqueda de un perfil de normalidad de lo humano y una búsqueda también de corrección de todo aquello que apareciera como, como desviado, ¿no? Eh, incluso, lo que es más grave en términos políticos, no solo búsquedas de corrección, sino que en el límite eh, prácticas de exterminio se han basado, digamos, eh, directamente en estas eh, representaciones, digamos, acerca de lo que es eh, idealmente el ser humano y lo que debe ser, ¿no? y no hace falta irnos a, al análisis del nazismo, que es un, el caso tal vez históricamente más extremo, eh, de, de modos de búsqueda de, de corrección y de, y de exterminio de todo lo que apareciera como desviado del ideal humano, eh, sino que también distintas formas de, de segregación racial en Estados Unidos, en Sudáfrica, incluso prácticas que en nuestro propio país a principios del siglo XX, tuvieron un peso muy importante, ¿no? como, como los institutos de, de eugenesia, eh, eh, como institutos aplicados tanto a la población, digamos, nacional como a la inmigración, ¿no? con un claro, una clara connotación de, de seleccionar eh, distintos perfiles, digamos, humanos, eh, poblacionales, en función de una... y también de una... Previsualización de lo que sería el futuro de, de, una, de una nación eh, pensada en términos de, también de un ideal eh, de, en base a la cultura europea, digamos, al ¿no? ideal humano europeo. En ese sentido, una, una muy breve mención a un, una, un aporte de, de las eh, teorías coloniales, ¿no? de todo este, este, este ámbito de pensamiento. Eh, que analiza la cuestión de la modernidad en relación con los procesos geopolíticos, digamos, de expansión colonial, ¿no? Ahí concretamente Castro Gómez hace un, un análisis interesante en el sentido de pensar la, las prácticas de poder que, que Foucault y otros autores analizan para el contexto europeo, en qué medida también funcionaron de, de hacia afuera, digamos, en en las políticas de expansión colonial del siglo XIX y principios del XX, y que implicaron también justamente la, la construcción de, de un ideal humano, eh, de acuerdo a, lo, a las pautas europeas, pero además con pretensiones universales, ¿no? Eh, y por eso también la, la construcción de, de otros en relación a los pueblos del tercer mundo, en, en, un, en un sentido... Eh, ...de alteridades eh, subordinadas, eh, digamos, negativizadas. ¿Y en qué medida las representaciones acerca de lo humano... ...de las diferencias humanas tienen en ese sentido... ...una relación directa con prácticas, prácticas políticas, económicas... Eh, ...incluso a nivel mundial, que no, no, no, no es que hayan desaparecido, digamos... Eh, se, ...en todo caso se han transformado, pero hay como una matriz... ...de construcción de, de identidades y alteridades... Eh, que sigue como sosteniendo ciertas prácticas a nivel de relaciones políticas y económicas a nivel mundial, ¿no? eh, Bueno, el caso de, de las migraciones, de los desplazamientos forzados y demás es un, un ejemplo de esto, como co coinciden ahí ciertas representaciones, digamos, eh, desvalorizantes acerca de esos otros, eh, con... Eh, procesos también político-económicos de, de desigualdades, digamos, a nivel mundial, ¿no? Que en muchos casos son esos procesos, incluso eh, de, de larga data, procesos que, que vienen desde la época de la, de la organización colonial del mundo, los que en cierto modo están, están causando o por, lo o por lo menos potenciando estas, estos procesos eh, más recientes, digamos, ¿no? En, eh, bueno, el, el, el, el, la última cuestión que quisiera mencionar, aunque sea brevemente, por, por cuestión de tiempo, eh, es un poco la pregunta sobre cuál es la situación actual, ¿no? En este cruce entre representaciones acerca de lo humano y prácticas sociales, prácticas eh, políticas... Eh, que tienen que ver justamente con la, las relaciones humanas, la, las relaciones entre grupos humanos, entre naciones, entre bloques y demás. Y, y bueno, una, una primera eh, mención obviamente es eh, acerca de los cambios, las transformaciones ocurridas hacia mediados del siglo XX. No, no es casual que haya un replanteo en los modos de entender la pregunta por lo humano. Eh, con ciertos procesos que, que tienen que ver con una, con una, con una crítica de, de, esos, de esas políticas universalistas, universalizantes, que venían atadas con cierta lógica colonial, eh, porque bueno hay una serie de procesos político culturales, incluso de movimientos sociales, que ya anteriormente algunas compañeras mencionaron, que se dan justamente en la década del 60, ¿no? Movimientos de reivindicación de los derechos de, eh, de las minorías, digamos así, así llamadas en su momento, de lo que eran minorías raciales, que en muchos casos eran mayorías demográficamente. Eh, luchas por los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, pero también procesos de descolonización en términos un poco más amplios. ¿no? Eh, las reivindicaciones de los, del movimiento feminista, con a su vez su, sus múltiples expresiones, la, los movimientos de reivindicación indígena, también muy fuertes en Latinoamérica a partir de la década del 70. En todos estos casos hay una, un cuestionamiento muy fuerte a, las, eh, a los criterios, a los estándares de normalidad vigentes desde, desde el siglo XIX, digamos, y, y, en, y a principios del siglo XX. Una crítica justamente a la idea de, de, de que existe un tipo humano, un modelo humano, eh, válido y que todas las diferencias, en todo caso, serían expresiones de, de, la, de la deficiencia. Y por eso hay un, una especie de, de, de, de, de avance de discursos, no solo desde los movimientos sociales, desde las políticas, de los movimientos políticos culturales, sino también en a en nivel académico, toda una especie de reconocimiento de la diversidad, de revalorización de todas esas multiplicidades que habían sido negativizadas y junto con eso una crítica de los postulados universalizantes, ¿no? Por lo tanto hay una especie de eclosión de un, de un reconocimiento del, del pluralismo, digamos, o de la pluralidad de modo de, de experiencia humana que, que atraviesa como los distintos, distintos distintas dimensiones, distintos clivajes, ¿no? La cuestión del género. Eh, de lo que se entendía por las diferencias de raza, eh, diferencias étnicas, diferencias nacionales, y, y varias otras, ¿no? En, este, en esta línea es que hay como una, un avance, digamos, digo avance, tal vez en, en términos éticos, pero también un, un, un avance en sentido de que se empieza a profundizar en esta línea, en las últimas décadas, en el sentido de del multiculturalismo como, como enfoque teórico, pero también como intento de aplicación en políticas estatales y, y sub, subestatales, digamos, en políticas de, institucionales o grupales. Eh, y que, bueno, también ha sido motivo de, de discusiones y de luces y sombras, ¿no? Eh, eh, incluso desde, un, desde una última... Oleada en, en esa línea que es la del planteo de la interculturalidad como un modo de evitar también esos procesos de, de segmentación o de establecimiento de guetos de modo que se, se, se en todo caso se busca revalorar las diferencias las identidades pero no en términos eh, excluyentes digamos sino ver en qué modo se puede articular las relaciones eh, incluso en, en algo que, que mencionaba hace un ratito Delia, que es la cuestión de lo común, eh, en, en, en todo caso, eh, reivindicaciones que son transversales a distintos tipos de movimientos sociales, a distintos grupos humanos, y, y también eh, en qué medida se pueden pensar, digamos, horizontes de, eh, de, de, de interacción, de constitución, de de la pluralidad o del reconocimiento de la multiplicidad que, que se instale, digamos, en, en cierto modo, como un como un valor no solo que no solo eh, queda limitado a, a ciertos grupos particulares, sino que sea la interculturalidad, un, un esquema, digamos, un modo de organización social posible, digamos, ¿no? en el que se articulen las identidades y diferencias, pero eh, sin que eso caiga en, en esta cuestión que a veces es muy peligrosa, que es la idea de, de la inmunidad, del establecimiento de, como de guetos, de separaciones y demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido, mi, mi última reflexión es un poco retomando esa idea de la historicidad, también en, en términos de, la, de pensamiento de lo humano, que bueno, que estamos en una época bastante más compleja, tal vez porque es la que nos toca vivir y, y pensar a nosotros, de lo que fue el siglo XIX, que tal vez... Tenía un esquema bastante más claro de, de, en el modo de organización eh, de los discursos, de los saberes y de las prácticas ¿no? en torno a lo humano. Esta época yo creo que es claramente ambigua, contradictoria, en el sentido de que hay líneas muy, muy interesantes de reconocimiento de las multiplicidades, eh, no solo discursivamente, sino en prácticas concretas. Pero paralelamente hay toda una serie de discursos aún vigentes, digamos, eh, y de prácticas eh, también de prácticas de muerte digamos en, en relación a prácticas de odio con todo lo que se salga de, de ciertos parámetros eh, eh, identificados o valorados con, con lo humano no en ese sentido como eh, mantenimiento de ciertas lógicas aún de, del siglo pasado o del, o del siglo XIX eh, que bueno que, que muestra también esa complejidad, no, no, no hay transformaciones totales en, en las matrices previas, sino que hay como una coexistencia en todo caso en nuestra época entre estas distintas mat matrices de, de consideración de lo humano. Bueno, hasta ahí sería lo mío. Bueno, muchas gracias Fernando, eh, muchas gracias a todos este, y todas las expositores y expositoras, eh, abrimos un espacio para preguntas, comentarios, análisis, eh, les pido el don de la brevedad, y si no también pueden usar el chat. Joan Tropos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo quería hacerle, más que nada son preguntas bibliográficas a Soledad y, y después a Delia. A Soledad le quería preguntar sobre este texto de Galo, la cuestión del concepto y de la experiencia en la escuela secundaria brasileña digamos, cuál sería el nombre del texto, si lo podemos encontrar en sí, internet sí. Y, ah, ah, perfecto después, si, si lo podés anotar en el chat, y después te quería preguntar, comentabas que ahí en, a los alumnos de, que están siguiendo carreras de ciencias sociales Articulas Descartes con Platón y este, yo pensaba en las primeras dos o a lo sumo las primeras tres meditaciones y quería saber qué es lo que estás dando de, de Descartes y después de Platón la cuestión de los diálogos que digamos que, que estarías este, recomendando y cómo se llevan los científicos sociales con la cuestión de la aporía. Bueno, eh, primero, ahí escribo, te respondo las preguntas o los comentarios y, y mientras, luego escribo la referencia al, al texto de Galo, lo vas a encontrar fácilmente, lo publica eh, la Universidad General Sarmiento, así que se encuentra fácil. Ahí, ahí escribo los datos editoriales. Eh, en relación a, eh, a la bibliografía, no es que yo trabaje Platón, sí Descartes, la referencia a Platón era para ejemplificar, justamente trayéndolo a Deleuze conversando con Claire Barnett, cuando habla de digamos, en la entrada de la historia de la filosofía de conversa del abecedario, da justamente ese ejemplo, ¿no? pensando en eh, la distinción entre una historia de la filosofía del canon del corpus, a una historia filosófica de la filosofía, o una geofilosofía eh, para abordar el, digamos, el, el, el campo conceptual y problemático eh, en este caso de Platón, pero podría aplicarse a cualquier eh, corpus filosófico, ¿sí? eso por un lado. Sí trabajo las meditaciones, eh, la primera y la segunda, eh, específicamente, y el, el modo de trabajar esos textos tiene que ver con una lectura compartida en clase, en voz alta, porque está claro que es muy complejo para eh, estudiantes que no tienen formación filosófica encontrarse en solitario con un señor meditando acerca de eh, bueno, lo que ya sabemos. ¿no? Entonces, eh, la, la manera de trabajar, digamos, lo que nos interesa trabajar básicamente de las meditaciones es que quede claro la emergencia del sujeto cartesiano como eh, una, digamos, un concepto y una figura en torno a la pregunta por lo humano. Que eh, luego destrozamos, digamos, con Nietzsche en la unidad 3. Eh, pero bueno, para poder, en, para poder trabajar Nietzsche y Foucault, eh, trabajamos Descartes. Digamos, como, bueno, a ver, eh, en torno a la modernidad, eh, la, la elección es eh, este representante del pensamiento moderno por excelencia. Eh, así que sí, no es que, no es que trabajo Platón específicamente, ya no. Ya no, porque cuanto, cuanto más atrás nos vamos, eh, menos, menos podemos trabajar sobre el siglo XX y siglo XXI, digamos. Entonces, a medida que van pasando las cursadas, vamos recortando eh, la bibliografía y acercándonos siempre más al siglo XVIII, al siglo XIX, para poder pensar el presente, básicamente. Creo que respondí tu pregunta. Buenísimo, gracias. Y después Adelia también, que ya comentaba... Que de ciertos autores, después de los autores italianos, pero no, no llegué a notar que, coincide, digamos, que se enfocaban mucho en Cornelius Castoriadis, y quería preguntarle a Delia, digamos, de todos los textos que escribió Castoriadis, digamos, cuáles son los textos que estos autores este, coinciden. Bueno, y muchas gracias, ya no hago más preguntas, gracias. Hola. Eh, mira, la, eh, Castoriadis es un autor que hace bastante tiempo que yo personalmente lo, no, lo, no, lo he, no lo veo últimamente. Las referencias que hice a Castoriadis eh, eh, vienen de las que realiza Dardot y Laval, ¿viste? En, la, en el último escrito sobre todo, este, o sea, en el penúltimo, donde habla del de común como la revolución del siglo XXI, ellos toman el concepto de, de política de Castoriadis, este de la de entender la, la, la política como acción instituyente de la sociedad instituida, porque, bueno, juegan un poco con eso, en una sociedad instituida que tiene instituciones, y yo eso es lo que tomo, tiene la institución sistema educativo, tiene la institución universidad, son instituciones que, sea como sea, andan y es donde nosotros tenemos que realizar nuestras prácticas. Entonces, bueno, es allí donde podemos instituir, digamos, ...nuevos comunes, en este caso como propongo yo la educación, y ahí me sirve este concepto que trabaja muy bien tomándolo de Castoriadis, Dardot y Laval, para, este, para pensar justamente en la acción instituyente de la educación común común, y bueno, terminar por ahí con estas pujas, si lo público tiene que ser, este, digamos, común, o si, o si el, el, el común es solamente apropiado por el capital... Y pensar que, bueno, los que hacemos eso somos los que estamos en la educación, ¿no? Los que estamos, en este caso, en, el, en las prácticas, en las enseñanzas. En ese sentido me gustaba mucho el concepto que ellos trabajan de, de tomándolo de Castoriadis. Bueno. Si me permiten, de paso, yo le iba a hacer una, una, una pregunta, sí. un comentario con soledad. Por favor. Este, porque, bueno, me gustaba mucho en esto que estaba recuperando, como como eras varias este, estrategias didácticas que pueden servirnos para pensar el presente a partir de, de su comprensión histórica. Eh, lo que vos planteaste del método regresivo y digamos como esto de ir del concepto que aparece en el texto al problema, ¿no? Eh, eh, me pareció interesante la, la, lo, que, lo que uno puede tomar a partir de Deleuze y eh, Y te quería preguntar cómo, o que pensáramos un poco entre todos, ¿no es decir, cómo este método regresivo nos podía servir, o sea, porque unos te veía soledad como corriendo también con los tiempos, ¿no? O sea, a veces, y he tenido una experiencia similar, a veces he renegado bastante la historia y la filosofía, todo, siempre empezamos por dar la, la antigua, la medieval, la moderna, la contemporánea, y al final no tenemos tiempo para dar la contemporánea, y siempre tenemos el mismo problema. Entonces, por ahí pensaba que qué bueno este método, porque por ahí la reconstitución de los problemas eh, estaba bueno... Eh, que uno los planteara desde algunos, como yo le llamo, supuestos filosófico didácticos, ¿no? es decir, algunos supuestos que tiene en su propia práctica, eh, y que por allí el abordaje que, que, que pueda hacer, ya sea de un texto de Platón, o de Aristóteles, o de, o de Foucault, o de Nietzsche, de cualquiera fuera, este, estuviese eh, posibilitando una lectura de meterse en los problemas que ellos abordaban, ¿no? Sí, porque, no es porque hace 25 siglos ya no tiene vigencia, sino que por ahí los problemas que, inclusive por ejemplo Platón plantea en los diálogos, son problemas que tienen que ver con el poder, con la, con la puja de los poderes eh, públicos, ¿no es cierto? Y por ahí uno, eh, si, si te había dado si habías tenido ese tipo de experiencia, de, de pensar, digamos, a partir de, de cualquier texto, porque en esto me parece que la, los textos filosóficos tienen la, la riqueza de, la, de plantear la complejidad, de poder plantearlo a lo mejor desde ejes que, que permitieran comprender problemas de las, propios del hombre, que los va resolviendo de distintos modos, eh, de distinta manera, pero bueno, como, ¿qué hacíamos con eso, no? Porque a mí me ha pasado ver que a veces te da para pensar, como dice el tango, ¿no? En el 510 y en el 2000 también, y mucho antes también, porque como que los problemas humanos no tuviesen una solución nunca, ¿no? Es decir, desde, por ahí cuando uno los ve desde, esas, desde ese método reconstructivo, dice, bueno, siempre todo hace una porquería, siempre has, han estado los poderosos, siempre han estado los tiranos, eh, y por ahí como... Eh, ¿Cómo te había ido con esto? ¿Qué pensás? Y bueno, en general, ¿qué pensábamos de esto? no? Bueno, a ver, eh, en general, eh, la, la experiencia quizás eh, me ha llevado a organizar eh, los recortes, la selección de la bibliografía. Eh, en, en relación a, a digamos, a, a la actualidad de los problemas, ¿sí? Y, y, y pensar en la actualidad de los problemas tiene que ver con pensar cuáles son sus condiciones de posibilidad, ¿no? Cuáles son las condiciones de posibilidad de una pregunta platónica, cuáles son las condiciones de posibilidad de la pregunta kantiana o la cartesiana, o incluso eh, la de Foucault, Nietzsche y de aquí, y, y podríamos seguir haciendo enumeraciones, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera, siguiendo a Galo, a su vez, siguiendo a Deleuze y Iguatari, cómo se puede cartografiar y hacer un mapeo ¿no? de las condiciones históricas bajo las cuales una pregunta eh, emerge y, por supuesto, bajo las cuales los conceptos que intentan dar solución a esas problemáticas, esos campos de inmanencia, eh, se manifiestan filosóficamente, ¿no? se argumentan, se organizan lógicamente? Eh, eso da la posibilidad de que cada cursada también, digamos, o cada propuesta que uno haga a lo largo de, de los años de trabajo, pueda ir modificándose, sobre todo a partir de siempre la pregunta presente, ¿no? Porque entonces uno organiza las condiciones de posibilidad históricas de otras preguntas a partir de la emergencia, a partir del acontecimiento presente, digamos, que nos obliga a pensar... Bueno, ¿qué somos esto hoy? ¿Qué nos, qué, ¿Cuál es el valor diferencial de esto que somos hoy de otro momento histórico? Eh, entonces, bueno, como verán desde el, desde el concepto de condiciones de posibilidad, el, el marco epistémico del que estoy pensando, desde que me gusta pensar eh, la propuesta, es foucaultiano, ¿sí? En ese sentido. Eh, pero me parece que es una herramienta que a mí me sirve, y a mis estudiantes con los años creo que también... Eh, mis primeras clases no, no, no tenían estas perspectivas, eh, entonces también digamos la propia búsqueda ha ido por ese lado. Es, es una respuesta absolutamente eh, digamos parcial y al mismo tiempo que, que podría modificarse si tenemos esta misma conversación dentro de un tiempo. ¿no? Eh, bueno, eso. Bueno, tremendo tema este, ¿eh? decisiones filosóficas a la hora de configurar un programa puede llevar años, en realidad, todo ese proceso, uno evalúa un montón de cosas. Eh, esta es la atribución del presentador que <ríe> se permite comentar la conversación. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces voy a aprovechar esta potestad interruptora. Quiero voy a preguntar a, a Magalí Argañarás, eh, para poner un poco de picante al asunto. Vos comenzaste tu exposición diciendo que Arendt se define como teórica política, aunque eso también es, es polémico, porque ella se enoja bastante con el tema de la política. Bueno. Mi pregunta sería, eh, entiendo cómo se conjuga muy bien la cuestión... De, de la pluralidad en la política, por esta cuestión de no nos entendemos espontáneamente, pero necesitamos entendernos, ¿no? Esto que dice Arendt. Y también entiendo lo importante que es la natalidad para el otro costado de Arendt, que me gusta mucho, que es el tema de la educación, ¿no? es la crisis de la educación. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se podría configurar el aporte de Arendt para la antropología filosófica, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo ves? Eh, porque la verdad es que, por supuesto, los conceptos son muy familiares, ahora, ¿cómo, cómo abordaría Arendt la pregunta de qué es el hombre, ya sea, como decía Fernando, en una visión unificante una, o una visión más de, de multiplicidad? ¿Qué te parece? Si querés, este, aprovecho también para preguntarle a Fernando, y mientras... ¿Pensás este, qué se puede decir al respecto? Eh, vos señalaste distintas formas de segregación, Fernando, eh, pensando sobre todo en, en la actualidad, y, y después también mencionabas el aporte de la teoría de, la teoría de Colonial y Castro Gómez. Eh, yo quisiera que arriesguemos, o que arriesgues más, yo no arriesgo, <ríe> yo siempre pregunto, eh, ¿Cómo ves la situación actual, digamos, respecto a esta cuestión de la multiplicidad que señalabas también, eh, con los distintos movimientos, pero también las distintas reacciones de ciertos guetos y ciertas eh, manifestaciones muy conservadoras, digamos, distintas, lo que podríamos llamar distintas formas de terraplanismo, ¿no? Sobre todo reactivo, eh, más en el contexto actual, ¿no? en, el, en el complejo conte contexto actual. Si vos podrías... Eh, mirar, digamos, o, o, o, o qué, qué estás viendo re, respecto al acontecer de la multiplicidad en el siglo XXI. O esa mirada de, de diversidad que, que, que celebrabas, pero quizás también tiene un costado más, más oscuro, ¿no? Bueno, cedo la palabra... Compleja la pregunta, o sea, igual está es muy interesante, yo soy ayudante alumne de Antropología Filosófica 1, que se da en la materia en primer año, hace varios años, y, y mientras Delia y Soledad hablaban me daba cuenta que pareciera que dentro de, de la temática de la Antropología Filosófica pareciera como un hecho ya dado, eh, la cuestión de que la pregunta tiene la mitad de la respuesta, que, que me hicieron dar cuenta que para mí es algo que lo tengo súper asumido, pero a la hora de tener que presentar trabajo, o realizar mi tesis, por ejemplo, para presentar el proyecto, es algo que otras cátedras o otras disciplinas no tienen asumido. En ese sentido me, me hicieron preguntarme si era algo propio de la antropología filosófica, el, el ver cómo, cómo se pregunta. Eh, en ese sentido, como Aren, eh, a mí me parece interesante porque, o yo como la retomo, como que asumo que en la medida en que, tenemos que, o que, que ya sabemos que hay prejuicios en nuestras preguntas, es que se rompe con la dicotomía entre si describo lo que es el hombre o si normativizo lo que es el hombre, me parece que cuando uno hace antropología filosófica, eso ya lo, lo descarto, digamos, un poco sabemos que cuando uno hace una descripción del hombre también está haciendo una propuesta de, de lo humano o de la humanidad que uno pretende, y en ese sentido que Karen me parece interesante porque hace como, eh, al mismo tiempo que hace un análisis de la modernidad, y, y, eh, y para mí hay coincidencias y desemejanzas respecto de, de, de los análisis foucaultianos también eh, es como que asume que en la medida en que diga, propone. Entonces, me parece que lo rico en, en el pensamiento de aren es que sabe que está proponiendo algo y que ese algo que propone es político. Entonces, se, se es consciente de ese doble juego que todo el tiempo uno va a hacer y que para mí, dentro de, o oh, oh en, oh en el programa de antropología filosófica de, de, de, la, de, de mi facultad, eh, está dividido en tres ejes, eh, que es cómo eh, el hombre, si se quiere, se relaciona consigo mismo, con los otros y con el mundo, eh, esos son los ejes, y, y por ejemplo, Descartes también está incluido, y Nietzsche también, que Soledad mencionaba, eh, en ese sentido de es cómo que la bibliografía se comparte, eh, y un poco como que para mí es explicitar como estas, estas dicotomías entre explicación o normativización, eh, o cómo pregunta, o sea, un poco para mí la, la, la materia se encarga de, de hacer eso, de explicitar eh, que el, por las preguntas tienen respuestas, eh, que ya están guiadas, y, y que esto tiene también al mismo tiempo consecuencias políticas en las formas de hacer conocimiento, digamos. Eh, pero, o sea, como que no quedarse en el lugar de la crítica, o sea, a mí Foucault me, me interesa mucho, eh, pero me siento que eso, como el, el, el análisis, o la, el, tanto el análisis descriptivo como el análisis crítico, eh, siempre son un medio para otra cosa y siempre tienen consecuencias políticas, que entonces a medida que uno tiene que ser consciente que cuando uno está eh, diciendo algo o investigando algo, también va a repercutir en ese ámbito. Eh, que para mí también tiene que ver con una concientización en la medida en que son materias de primer año, con eh, hacerse cargo, en este caso, de la universidad pública, de las posibilidades que, por ejemplo, eso brinda, eh, y que no es, o sea, que quizás en nuestra subjetividad está como masivizado, que la universidad es pública, y no somos conscientes, por ejemplo, de que en muchos lugares eso no sucede. Entonces, es esto como hacerse un, hacerse cargo de esto, por ejemplo. No sé, es como que yo hago ese juego todo el tiempo. Gracias, Magali. Bueno, en relación a, a tu pregunta, una, una primer re, reflexión, digamos, es que yo, yo veo que hay como distintos eh, procesos, distintos movimientos que han ido teniendo como distinto éxito en esto de romper con los con los moldes o con los con los esquemas jerarquizantes, digamos, en relación a, a las multiplicidades humanas. Y me parece que las, las, las reivindicaciones de, de género son las que más, digamos, han, han avanzado en ese sentido, si bien, como vos decías, también sigue habiendo un discurso muy retrógrado, pero en términos concretos y de instalación de ciertos imaginarios a nivel social, reemplazando, los imaginarios previos de, de, una, de una jerarquización muy tajante ¿no? entre lo que era un hombre y una mujer y entre lo, las atribuciones y las posibilidades de unos y otras. En ese sentido creo que es un avance muy, tal vez es en el ámbito en que hay más avance con esta cuestión de, de romper con esos esquemas normalizantes, digamos, y jerárquicos. Eh, y por otro lado, yo, yo creo que esto tal vez tenga que ver con que no son, eh, no son movimientos estrictamente territorializados. Con esto me refiero a que, hay, hay que uno de los ámbitos donde más persisten los esquemas previos, digamos, del siglo XIX, es el nivel de las políticas eh, de los estados en términos territoriales, digamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, la cuestión de los movimientos de los pueblos originarios que tienen una muy fuerte presencia ya desde hace unas décadas, han tenido muy, muy, muy poco éxito, yo, yo diría, en términos de sus reivindicaciones, de, incluso de reparación histórica o de, de reconocimiento de, de su igualdad en, en términos de valor cultural respecto a la cultura que se propone como cultura nacional, digamos, ¿no? que bueno, sería bastante para discutir si eso existe y cómo se conforma. Pero um, creo que el, el, a nivel de, de políticas estatales, eso está como, como todavía con una, con una deuda bastante grande en términos de reconocimiento de la multiplicidad interna, porque se mantiene una, una cierta lógica de los estados monoculturales, que es como surgen en el siglo XIX, a fines del siglo XIX en nuestro caso, en Latinoamérica, ligados a un territorio, un idioma, una religión, una determinada modo de, del saber, y que eso tiene bastante efecto residual, digamos, por no decir que está bastante activo, digamos, incluso actualmente, y que yo creo que buena parte de, de, la, de, la, eh, de la falta de reconocimiento, de la multiplicidad existente, con multiplicidad me refiero a, en términos culturales, étnicos, de género, de de distintas, eh, distintos, di, distintas dimensiones, digamos, viene de, esa, de, de ese esquema, digamos. ¿no? Y por supuesto que hay como diferencias entre gestiones estatales más de izquierda o de centro izquierda con otras que son directamente de derecha. Eh, pero bueno, yo creo que de todos modos en todas hay un, un mantenimiento de cierta... De, de la de conformación de los estados en, con esta lógica, digamos, monocultural y con la organización incluso de instituciones, por ejemplo, la escuela o las instituciones educativas en general, ya que aquí se habló, dentro de esa lógica monocultural, y es, es muy, mucha la, la reticencia que hay o mucha la dificultad para que se incorpore esta lógica que yo mencionaba hace un ratito de la interculturalidad, o simplemente el reconocimiento de la, de la multiplicidad de lenguas, de idiomas que se hablan en nuestro país, la multiplicidad de culturas vivas que hay en términos étnicos, digamos, sobre lo que no hay ni siquiera eh, noticia, digamos, no forma parte del, del imaginario, digamos, ni de las políticas educativas, ¿no? En todo caso, muy, muy parcialmente y casi con un, con un tono, digamos, anecdótico, ¿no? En nuestro país existen 30 pueblos, pero de ahí a que eso se incorpore como parte de, de la multiplicidad de nuestra, de nuestra nación, por ejemplo, creo que ese es como una, un camino que está muy, muy verde todavía. Y también si lo planteamos en, a nivel mundial, es otro tanto, digamos, no esa, esa especie de el reconocimiento tácito de que hay humanos de primera y humanos de segunda, que no importa si se ahogan en el Mediterráneo o si, se, o si se mueren de sed en el desierto, tratando de cruzar una frontera, eh, eso me parece que aunque no haya un discurso, como lo había en el siglo XIX o principios del siglo XX, acerca de que hay ciertas vidas que tienen más valor que otras, eh, en la práctica está funcionando, digamos, en, en, en muchos lugares y en muchos casos, ¿no? Así que me parece que está muy, como muy verde, muy, muy lejos de, de cumplirse, digamos, una un cambio radical en, en cuanto a esos esquemas eh, vigentes de, de, el siglo pasado y, y principios del siglo XX cuando había un, un esquema muy claro de, de ciertas ciertos modos de vida que eran valorados y otros que, que era lo mismo si, si sobrevivían o no. Eh, bueno, eso. Muchas gracias, <coughs> muchas gracias. Bueno, hay un pedido de pregunta de Delia y un comentario de Fernando. Perdón, a Fernando de jean en el. Y también un saludo de Mabel Campagnoli. Gracias. Delia. Eh, sí. A propósito de lo que comentabas, este, Magalí, y bueno, escuchándote muy atentamente, Fernando, la verdad que me, me regocijaba mucho las grandes coincidencias ¿no? que tenemos en cuanto a las inquietudes, las preguntas. Eh, voy a arrancar lo que había pensado cuando estabas hablando Magalí en cuanto a las preguntas, ¿no? eh, que me parece que, que la antropología filosófica como problema filosófico eh, está bueno que más allá de estar en la facultad de filosofía o en cualquier otra facultad, eh, abra a la pregunta por el hombre, porque esa es la problemática, la pregunta por el hombre es una pregunta abierta, y me parece que un, un, acá se ha mencionado bastante Foucault, y un autor que Foucault, por ejemplo, recupera mucho por su enorme capacidad de, de problematizar el presente, es Kant, ¿no? es decir, Kant, Kant escribe qué, qué es la ilustración, y Foucault escribe sobre la pregunta qué es la ilustración de Kant, porque justamente el problema del hombre es ese, ¿no? Que atraviesa una modernidad donde, como muy bien comentabas, me encantó, Fernando, esto de que eh, crea estados nacionales que inmunizan al hombre, se decir, le enseñan a decir cómo vos de, eh, diferencias el nosotros de los otros y crear como si el ser humano pudiese solamente valer al interior de un estado-nación que lo... Que lo contenga, digamos, si no pudiese pensar en el entre, digamos, en eso que tenemos en común como seres humanos. Entonces me parece que cuando Kant se pregunta en qué es la ilustración, bueno, no solo, viste, las, las preguntas, eh, que puedo conocer?, que puedo saber?, ¿qué me he dado a esperar?, que de por sí problematizan muchísimo, pero conducen a la pregunta ¿qué es el hombre? Es decir, me parece que la grandeza de Kant está en problematizar. Problematizar el propio momento que él estaba atravesando, eh, y me parece también que cuando Foucault recupera la pregunta de Kant, que es la ilustración, lo hace... Aunque él no, no utiliza ese término, pero como si nosotros nos preguntáramos hoy qué es el capitalismo tardío, qué es la globalización, qué es esto que hemos hecho del mundo con tantos estados nacionales, como bien decía Fernando, eh, viendo cómo no dejamos entrar a los migrantes este, a esto que son producto de la voracidad, digamos, con que se, ha, se los ha explotado dentro de los estados nacionales y hoy, hay días, hoy día son excluidos. Entonces, bueno, me parece... Parece que renovar la pregunta, qué es el hombre desde cada contexto, es el problema antropológico fundamental, ¿no? Y entonces nosotros eh, eh, volverlo a, a plantear, eh, abrir estas preguntas con los estudiantes, con los niños, con los que tengamos adelante, porque yo creo que en este sentido todos tenemos capacidad de problematizar y de preguntarnos, este, es la gran tarea de la filosofía, ¿no? La gran tarea de la filosofía, al abordar el problema del hombre, me parece que está bueno esto de pensarlo como abierto, como también lo pensó eh, Hannah Arendt, no es decir en el sentido político, no como politiquería, como partido político, sino en el sentido del de compromiso con el, con el ser humano, con lo que tenemos como especie humana, con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Como, como género humano. Eso me parecía aportar a las reflexiones que han que han presentado tanto Magalí como Fernando, ¿no? Que me sean tan ricas. Muchas gracias, Delia. No sé si Magalí o Fernando quieren agregar algo más, contestar. O... Eh, yo una cosita nomás, que bueno, tal vez estaría para discutir mucho, pero eh, que la formulación de qué es el hombre me sigue como sonando problemática, en el sentido de que, bueno, tiene todo como yo comenté al principio, tiene una, una tradición, una historia, ese modo de pregunta, y que venía muy ligado a la idea de la unidad, digamos. Que eh, además la unidad para la modernidad europea no era, a ver, contemplemos todas las formas de vida humana del mundo y hagamos una síntesis. No, era, bueno, el hombre europeo, eso más o menos, que tratamos de definir ya como que medio está predefinido, porque es el punto de, de vista desde que se... Parte, ¿no? Y por eso me, me resulta problemático cómo, cómo eh, en cierto modo, se, se, si seguimos hablando de el hombre, estaríamos manteniendo cierta idea de una unidad un poco eh, forzada. Eh, y tal vez cómo me preguntas es cómo justamente pluralizar también la formulación, ¿no? Por eso tal vez hablar de lo humano o de subjetividades da un poco más la posibilidad de pensar en lo múltiple que compone. Lo humano eh, pero bueno es, es un problema bastante bastante denso obviamente eh, el te, en, en el sentido de que el, una definición también siempre tiene como presupuesto y, y condiciona lo que uno pueda pueda decir a continuación digamos y en, en respuesta a una pregunta que, que hacían en el chat eh, no, no, no tengo mucha idea de si toma algo de Koyev, pero de hecho la, ese concepto de alteridades negativizadas creo que es un invento mío, no está en Foucault. Eh, sí sí la idea, pero la formulación en, en, en esas dos palabras es algo que yo, yo planteé. Si Foucault habla, incluso habla muy poco de alteridades, eh, pero cuando habla de la constitución de, de sujet, subjetividades negativas o desviadas... Retoma, sí, mucho de, de Canguilem, en sus trabajos sobre lo normal y lo patológico, porque bueno, Foucault le hace toda una entrada también al análisis de cómo la medicina o la psicología, la, perdón, la psiquiatría constituyen perfiles de normalidad eh, en esa base, ¿no? Como arrojando todo lo que es diferente al ideal propuesto al campo de lo patológico, ¿no? Que tiene una clara connotación médica, digamos. Y que, bueno, por el lado de la sexualidad también, eh, el, las, las sexualidades disidentes, digamos, como las llamaríamos ahora, en aquella época del siglo XIX y principios del XX, eran también motivos de patologización, ¿no? Entonces, por eso, Foucault toma bastante de, de ahí de, de Canguilhem, que justamente lo que hace es, es cuestionar esa idea de, de lo normal y lo anormal eh, de, desde, una, desde una mirada... Eh, patologizante, ¿qué fue lo que se hizo desde los, los enfoques positivistas, digamos, del siglo XIX en adelante? Gracias Fernando. Eh, un, sí. eh, Mabel Campagnoli dice coincido con Fernando, la pregunta, supongo que las preguntas ¿qué es el hombre? ¿es normativa? Sole Gaona agrega siempre en plural y Delia de Barracín, tal cual coincide la diversidad del hombre o les humanes, como decimos hoy. Magalí, eh, tenía, perdón, Joan, la palabra antes, y les pido por favor suma brevedad que tenemos que cerrar. Eh, Fernando, súper interesante el término que acuñaste, y también lo, lo, lo paradójico es que tanto Canguilén, digamos, como Foucault y como todos los franceses de esa época todos estudiaron con Koyev, así que hiciste un recorrido súper interesante seguramente era para, para decir eso. Sí, Magali, por favor. Sí, no sé si me va a salir a ser breve, pero un poco me, me quedo pensando, eh, porque eh, al, al estar en una batería de primer año nosotros tenemos bastante deserción y, y eso es, es como que siempre una problemática que, que, que buscamos tratar, eh, porque dejan muchos chicos en primer año, y, pero eh, parte de lo que vengo pensando con todo el proceso de la pandemia, de clases virtuales y toda, y toda la cuestión, es, eh, como, como ella decía, como la didáctica tiene que ver con el compromiso con la educación, y un poco con lo que planteaba Soledad y Delia respecto de la, de la problematización, o eh, eh, de dejar de, de formular bien las preguntas, de dejar preguntas abiertas, y qué sé yo, eh, mi pregunta es, cómo lograr el, el compromiso o cómo se transmite de alguna forma a los estudiantes el compromiso de, de problematizar y hacerse cargo de las preguntas, que no tienen que ver con esto de, de estudiar, introducir el conocimiento, procesarlo y responder y, y emanarlo en forma de respuestas, sino me parece que el, el preguntarse y el, y el ejercitar la pregunta requiere por parte del estudiante también un compromiso y no solo por, por parte de, de los docentes, y, y no sé que, que si tienen alguna posición respecto a esto o. De una. ¿Puedo? Eh, eh, sí. Bueno, sí. Eh, perdón, pero como está. Muy estoy breve, pensando... te pido, por favor. ¿Eh? Brevedad, brevedad. Te ah, pido brevedad. Breve, sí. Como estaba mucho en la didáctica, me pareció importante eh, que recordemos nosotros que también es propio una producción propia de la filosofía, la filosofía con niños, ¿no? En el sentido de que la filosofía con niños eh, sea nosotros mismos, desde nuestra práctica, hemos propuesto este, este nombre con, en vez de para, eh, resignificando la propuesta de, de ¿cómo se llama? de Lipman que era para niños. En la filosofía con niños, eh, eh, la, me parece que la estrategia principal es presentar eh, videos, noticias, por ejemplo, yo en la última filmina, que terminé poniendo un mapa, de palabras. Yo había, inicialmente, esa, esa diapositiva la había preparado con titulares de diarios que suelo utilizar en las clases o con titulares de videos y que me sirven como disparadores, como disparadores para pensar problemas, porque ahí me parece que lo fundamental para nosotros eh, eh, es poder poner a los chicos y a los jóvenes en el lugar de hacer ellos preguntas de hacer ellos las preguntas, de que ellos, uno tenga la posibilidad de encontrar un, un recurso, eh, esto me parece que lo enseña muy bien la filosofía con niños, que sea suficientemente provocador, en el mejor de los sentidos, para pensar. Y bueno, eh, ahí está nuestra, la, la dedicación, digamos, que tenemos que ponerle el tiempo al, a la preparación de estos materiales y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, dejo todo, eh, que creo que lo comentaba en, en los correos, en, en, los, en los blogs, en los blogs este, de la materia dejo todos los materiales, y los chicos si tienen materiales los ponen también, porque me parece que también eso ayuda a abrir un poco la filosofía a las fronteras de eh, más allá de las universidades y las escuelas, ¿no? Perdón, no me quiero extender. Gracias, Delia. Soledad, ¿quieres agregar algo? Sí, súper eh, cortito, no mucho más que lo, que lo que sumé en el chat, digamos, en respuesta okay. a la inquietud de Magalí, eh, me parece que eh, contra los problemas heredados, digamos, lo que hay que, lo que, hay que trabajar eh, es la apertura a la problemática y a la pregunta en torno a las propias condiciones del presente. Eh, y esto es justamente eh, dar el espacio a nuestros estudiantes a que formulen sus propios problemas, los propios problemas de su, su contexto, su territorio, su propia historicidad, eh, para trabajarlos filosóficamente y para, para trabajar conceptualmente esas problemáticas que les son eh, propias, en tanto siempre el problema tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con el acontecimiento, con lo que atraviesa eh, el cuerpo. ¿sí? Eh, desde ese punto me parece que, cuando los problemas son propios, eh, ya ni siquiera hace falta hablar de compromiso, porque es, uno está atravesado por, por esa misma inquietud, y, y es en el cuerpo donde, por donde pasa. Sí. Eso, no más. Muchísimas gracias eh, a todos y todas, eh, seguimos conversando por otros medios, eh, pero un placer, realmente un placer, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén Hasta bien. Tiempo. Gracias, nos vemos, que tengan buen día.